Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar cómo configurar Avira Antivirus para que funcione junto a Neox. Seleccionamos el icono de Avira que se encuentra junto a la hora en la barra de tareas. Esto abrirá el antivirus. Una vez abierto, seleccionamos el botón antivirus. Seleccionamos System Scanner. Luego seleccionamos configuración. Seleccionamos excepciones. Haremos clic en el botón que contiene los tres puntos. Procederemos a seleccionar la siguiente ruta de acceso: C2 puntos, cromosol. NEOX SLA Hacemos clic en Aceptar Seleccionamos el botón Añadir Seleccionamos Real Time Protection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 SLA, hacemos clic en el botón aceptar, seleccionamos añadir, hacemos clic en aplicar, procederemos a cerrar todas las ventanas de Avira. Gracias, esto fue todo. Cualquier inconveniente, no duden en comunicarse con nosotros.